Sin embargo, miren cómo en los barrios acatan el toque de queda. Vamos con la siguiente imagen, señor director. Hay que reírse, ¿eh? porque ese es el pueblo dominicano. Esos son las y los dominicanos. Entonces, presidente, ¿qué fórmula vamos a hacer? Porque el toque de queda, reitero, estoy de acuerdo, pero si sí se aplica. Pero la gente ya le pidió el respeto al toque de queda, al coronavirus, al COVID-19 y a las autoridades. Es lamentable, es lamentable, pero es así. Entonces, si aquí desde un principio el gobierno hubiese respaldado a las autoridades, principalmente a la Policía Nacional, y no quita el toque de queda hasta que la curva verdaderamente bajara, porque ayer en el análisis que hicimos se mencionó, y yo estoy de acuerdo con los analistas que tuvimos, el destacado jurista, el doctor Cándido Simón, el licenciado Antonio de el licenciado Yerjan la Antigua, que como el presidente de la República me dice que tiene el COVID-19 controlado en 90 días en República Dominicana. ¡Imposible! ¡Imposible! Pero no lo tiene la policía controlado la población con el toque de queda. Menos van a tener controlado el COVID. O sea, son de los desliz que mi querido presidente, que está haciendo un trabajo excelente, y que de verdad que en 90 días, quizás no todo lo que él dijo se ha cumplido a, a, a carta cabal, pero gran parte se está mejorando. Pero no de... de por Dios, y, y, eso, y, y esa gente de ahí, creo es que está pasando? Cuidado. Cuidado, sí, sí. Porque aquí la delincuencia está, que bueno, ya la tenemos aquí adentro. Le decía que el COVID en 90 días no puede estar controlado. Si no hemos controlado, no hemos tenido la fuerza de controlar el toque de queda. Miren ustedes, para que tengan una idea, cómo va el tema de la comunicación y del COVID y del toque de queda. Ayer un grupo de comunicadores, colegas, miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, que no sé por qué se quejan, que me en mi colega del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Volvieron otra vez cuando estaba el general Alberto Ten el cual fue trasladado a la provincia de Santiago, se reunieron con el general con el mismo tema, que hay gente usurpando funciones de periodistas y de trabajadores de la prensa. Yo le digo, están mal, están mal, porque esos jóvenes, los que están buscando, que yo no estoy de acuerdo, pero se están buscando su, su dinerito con el toque de queda, son de los que le han sacado beneficios, al toque de queda, son los que le están sacando dinero al toque de queda yo no estoy de acuerdo, pero tampoco los condeno porque de una forma tienen que vivir hacer dinero, esas transmisiones que hacen del toque de queda, yo no estoy de acuerdo porque eso vicia el trabajo de la policía, ¿por qué? primero, la gente, ¿qué hace? cogen a ver para dónde anda la policía ah no, están de aquel lado de la ciudad se fajan a beber y a celebrar eh, eh, tiene un GPS a la policía, a la patrulla que anda eh, eh, en los sectores populares. Entonces, ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? No tiene ningún sentido. no Señores, si me muevo, estén atentos al asunto, por favor. Entonces, no tiene ningún sentido de un toque de queda que se supone que es para apresar a las personas que están violando el toque de queda. Pero si tú tienes en video, real time, no tiene ningún sentido, pero bien, eso no me compete a mí, eso no me compete a mí, eso le compete a las autoridades, en este caso, en el caso de la provincia de Duarte, al director de la Policía Nacional, Cenas eh, Rojas. Yo no estoy de acuerdo. Ahora bien, lo que yo sí estoy de acuerdo es que todos tienen el mismo derecho, igual que un periodista, un comunicador, un trabajador de la prensa. Lo que tienen es que si hay una persona que no está colegiado, llamarlo y si le ven hijo mío, Aprende a hacer las cosas y intégrate, pero no que condenen porque vean qué pasa. Aquí hay periodistas que son del Colegio Dominicano de Periodistas, del Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa, que tienen programas, que no hacen el trabajo que hacen esos muchachos. Les voy a poner un ejemplo mío, de este que está aquí. Una trayectoria de 20 años en los medios de comunicación. Eh, soy parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pero yo voy a coger un toque de queda con una camarita a transmitir en vivo, ¿Eh? pero ni por un millón de dólares, salgo yo con una camarita a transmitir en vivo, o a grabar lo, lo que esté sucediendo, por ejemplo, eh, eh, eh, en el sector San Martín, que eso ya es, eso es, eso se ha convertido en Afganistán, eso es tierra de nadie. ¿Usted cree que yo voy a coger con una cámara a grabar? ¡Ay, no! Pero hay unos reporteros, muchos que están sindicados, que son miembros del Sindicato Nacional de Trabajo de la Prensa. Ninguno son periodistas, creo. Creo, si no me equivoco, ninguno son periodistas. O sea, que no pertenecen al colegio pero algunos son del sindicato, pero hay otros que no, que, que, que eh, vienen la oportunidad de buscar un nochelito y salen a grabar para su página, para sus redes o para vender la noticia a nosotros los comunicadores, los colegiados, los sindicalistas. Entonces no podemos condenar, yo no estoy de acuerdo y aquí trajimos al presidente, al secretario del colegio y del sindicato y se lo dijimos aquí sentado porque yo soy de la gente que digo las cosas como son, porque a mí no me pagan para pa, pa yo hacerle eh, la gracia a otro. Y si son mis colegas y están equivocados, están equivocados. Eso de que, de que están usurpando, mentira. Porque salgan ellos a, a, a buscar esa noticia. A veces si es fácil. Que se metan a ese palacio de justicia. ¿eh? Que se metan a esos barrios en, en Capotillo. En, bueno, en el caso de, de la provincia de Duarte. para ver si es fácil. Son muchachos que están haciendo un trabajo. Que estén colegiados o no. Amén. Amén, lo que tienen es que, a, a, en vez de ponerse en China, lo que tienen que ir a de un general, decirle a mi general, eh, eh, cuáles son, el eh, general lo agarre, que yo no estoy de acuerdo con eso, eh, reitero, pero si lo están haciendo, mire, usted para qué medio trabajo, bueno, yo le vendo a la noticia a Juan, a Pedro, a José, a quien sea, o yo lo hago para ganarme unos chelitos, ah, pues mire, vaya al sindicato, explíquele que usted está haciendo este trabajo y que le den una acreditación. Es lo que yo entiendo. Vamos a escuchar este encuentro, señor, eh, señor director, que tuvieron eh, parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, algunos comunicadores, con el director de la Policía Nacional Nordeste, el general Sena Rojas. Vamos a escuchar. ...escuchar este llamado que ha utilizado el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de la provincia de Duarte y el sitio de su presidente el trato, el tomado, el sindicatos, una serie de cuestionamientos de que ellos querían hacerle y sobre todo algunas inquietudes, algunas dificultades que se han presentado y yo creo que las relaciones entre medios de comunicación, sindicatos, policía, redes sociales y sobre todo medios digitales existe un espíritu sano de colaboración que debe reinar, pero mientras más claras sean las relaciones, mientras más diáfana sea, con el objetivo de siempre informar lo que se hace correctamente, y quienes que informen lo más importante, pues se ha querido hablar con el general, de la roja, hombre abierto, una persona que tiene la puerta de su despacho, utilizando nosotros, pues, al inspector regional y una persona de gran cariño en esta región coronel Sierra Defoe. Yo le dejo entonces con Freddy, con Tito, para que introduzcan esta parte importante. Miren, eh, a propósito, eh, ahí escuchamos un poco, tengo entendido, eh, ojalá que Xiomara Arias, relacionadora pública de la Policía Nacional de la División Nordeste, eh, nos llame, Xiomara, si no está viendo, llámanos, porque me dicen que han, han trasladado trasladado, perdón, al coronel Sierra Difón. Y si es así, bueno, está como rara la cosa. Yo tengo unos datos que me los reservo sobre lo que está pasando en la Policía Nacional. En la dirección nacional de la Policía Nacional. Y si trasladaron al coronel Sierra Difón, bueno, hay un llamado a huelga el 24. Y está ahí. Miren lo que sector San Martín de San Francisco. ¿Qué pasó? Quemaron goma, tiro y de todo. <risas> Una mezcla fuerte que se está haciendo. Vamos a escuchar eh, al general Cenas Rojas sobre lo que le respondió a nuestros colegas, amigos, miembros de la prensa. Vamos a escuchar. premio que pueden contar con el apoyo de la dirección regional y de la oficialidad de esta dirección que es un buen aporte porque como están facultados por el decreto para transitar sabemos que hay muchas personas y a lo mejor que como hay muchos que dicen que son médicos y no son médicos y lo hemos detectado entonces se podrá hacer una depuración correcta de aquellos que realmente están haciendo su labor eh, es lo mismo yo no entiendo señores ¿Por qué llover sobremojado? En la dirección de eh, nuestro amigo general, Alberto Ten, se hizo la depuración y se le entregó un listado al general. Bueno, se supone que el mismo listado. Incluso hubieron jóvenes que, que lo acreditaron, que no, estaban, no eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Entonces, ¿por qué hay que hacer otro listado? O no hay un cambio de mando. Yo me imagino que Alberto Ten le entregó, mire, vea, este listado de los... Eh, periodistas o de los camarógrafos eh, que eh, salen a grabar, salen a hacer sus cosas, bueno, pero bien